Policía herido en medio de atraco, da las gracias al pueblo franco macorizano por el apoyo dado. Ahí está mi amigo y hermano Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, uno de los mejores policías que tiene ¿eh? la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macorís. ¿eh? Monino, nuestro amigo Monino da, está más que agradecido, primero con Dios y luego con su pueblo, por el gran apoyo que le han dado a él en medio de su situación de salud y por tantas oraciones. También citó que se siente más que orgulloso de ser parte de la Policía Nacional, a la vez le hizo un llamado a los jóvenes a de reintegrarse a la sociedad para que así de, a, se alejen de las calles. Recuerden que el 30 del mes pasado, Juan Gabriel se encontraba en su residencia de la comunidad de Guasumas junto a sus familiares, se, eh, cuando dos personas llegaron y realizaron varios disparos para despojarlos de su pertenencia por lo que el teniente se vio en obligación de defenderse enfrentando a los delincuentes donde uno de ellos resultó muerto y el otro herido vamos a ver lo que dice nuestro amigo Monino eh, primeramente me siento bien, gracias a Dios y darle la gracia a tanta gente buena que se unieron por nuestra salud y pedirle a Dios que nos siga recuperando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 Ahí está, y gracias a Dios está recuperando. Y es lo que él dice, esos jóvenes que están así robando, quitándole lo del otro, sí. eh, sin trabajarlo, que por favor se reintegren a lo que es la sociedad. Busca un trabajo, que ya hay muchísimo trabajo. Entonces no tiene que estar robando, haciéndole mal a nadie. Hay muchos que roban por el gusto también, porque no tienen sí. necesidad, no tiene necesidad. están es en tigueraje. Esos ladrones que priven en, en, en, en bichanes, sin necesidad de robar, porque trabajan de día también y atracan de noche. Es muy raro que un ladrón sea vago, <risa> verdad un atracador, eso así, hacen su trance. Claro, se, se cubren de día y de noche es otra cosa. hoy no, fue algo que se fue viral, la gente apoyando este, este gesto de este policía de desarmar, matar, ¿verdad?, matar uno de los, de los, de los atracadores y herir a otro, ya uno de los muchachos que murió que se había fugado de la cárcel que, que se apoyan suerte suerte que la policía ahora no apoyó, no apoyó eso porque tú sabes que cuando un policía mata a otro lo meten preso lo de y lo meten preso y yo espero que esto se acabe porque si, si, si usted tiene un arma para protegerse en su casa y se mete un ladrón y usted lo mata usted está, usted está defendiéndose no, no entiendo por qué esa persona tiene que ir detenida si usted mató a un ladrón que estaba robando y podía hacerle daño a su familia verdad Claro. entonces que, que se siga recuperando este señor para que vuelva entonces a su puesto de policía a seguir protegiendo a la ciudadanía y ahí destacamos también el largo trabajo cuando una persona lo hace bien, se destaca cuando hay profesionalismo que ahí destacamos que ahora mayormente la policía no está en su mejor auge, pero ahí vemos como todo un pueblo franco macorizano se unió sobre esto que le ha pasado pues a Juan Gabriel Boniface, mejor conocido como Minono. Entonces vemos el profesionalismo que tiene la persona, cómo está destacada y cómo el pueblo la respeta en estos momentos, pues la ayuda y realmente es muy importante y viendo cómo un pueblo unido se une y lo toma dentro en cuenta, esperemos su pronta recuperación para Juan Gabriel Bonifaz. Así es, así es, gracias a Dios, un hombre de bien, nuestro amigo Menino. Y estos ladroncitos tienen que dejar esa maña, esa robadera, ¿eh? Seguir sí, está pasado. para que así no haya estos percances y la sociedad de otro giro. Ya estamos cansados de lo mismo, Hay tiempo, ladrones, ladrones, ladrones, ¿eh? Ya bajen un chin que lo están matando. Lo claro, eh, claro. están matando y la policía tiene licencia para matar.